Se dice que el sonido en un proyecto audiovisual es tan importante como la imagen, de hecho se hizo un experimento hace tiempo en el que ponían dos películas, una con mal sonido y otra con mala imagen, y demostró que somos incapaces de ver una peli con un mal sonido, en el que no se entiendan diálogos o en el que la música esté demasiado alta. Por eso en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta herramienta, el micrófono, que nos ayudará a captar nuestras voces mucho más limpias. Pero antes, vamos con la intro. Hola qué hay, soy Julian Urchigui, fotógrafo y filmmaker y antes de empezar quería aclarar una cosa, no soy sonidista, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no os pueda ser de utilidad el vídeo, porque la verdad es que cada vez intento cuidar más este aspecto y he aprendido mucho de forma autodidacta. Como decía en el vídeo, de hoy vamos a hablar sobre este micrófono de solapa, de corbata, de lavalier o como lo queráis llamar, porque tiene muchos nombres, de la marca Boya. Os dejo abajo el modelo en concreto. En este caso yo me he comprado el kit en el que te vienen dos micrófonos inalámbricos capaces de conectarlos a un mismo receptor. En mi experiencia este tipo de micrófonos son la mejor opción para grabar diálogos, ya que conseguimos una distancia muy corta del micro a la boca y esto nos da una sensación bastante más cercana de la persona que está hablando. Para que os hagáis una idea voy a desconectar el micrófono que ahora mismo estoy utilizando y vamos a ver qué tal capta el sonido la cámara. Así es como suena mi voz cuando estamos grabando el audio con los micrófonos de la cámara. Y para poneros otro ejemplo, vamos a poner este otro micrófono encima de la cámara para tener otra comparación. Y así es como suena el micrófono que acabo de enseñar. Un micrófono de una marca reconocida, de muy buena calidad. Os dejo abajo también el link por pues, si le queréis echar un vistazo. Pero tenemos los mismos problemas. Y es que como está montado encima de la cámara, está bastante distante respecto a nosotros. Por lo que nos obliga a subir el volumen y con ello pues conseguimos captar más sonido ambiente. Cosa que en este caso no nos interesa. Se nota diferencia, ¿Verdad? Por eso creo que esta herramienta es súper útil si nos estamos dedicando al mundillo. Sobre todo si vamos a grabar documentales, entrevistas, diálogos, tutoriales como el que estoy grabando yo ahora y muchas cosas más que impliquen tener a una persona hablando a cámara. Y aunque haya un montón de micrófonos más haciéndole competencia a esta marca y a este modelo en concreto, yo elegí este porque se ajusta a mis necesidades. Antes de salir a la calle para ver qué tal funcionan en el exterior, voy a enseñaros todo lo que trae este maletín y vamos a hablar también de las características más relevantes. Cuando abrimos el maletín, lo primero que encontramos es el manual. Luego tenemos también dos micrófonos que van enganchados a los emisores. Los antipop con sus respectivas pinzas. Dos deadcats que sirven para que no se escuche el viento. El transmisor con su hueco para las baterías AA, como bien he dicho antes, su rosca para montarlo encima de una cámara, su pinza para engancharlo a la cintura, su botón de encendido y sus agujeros para los micrófonos. Luego también tenemos el receptor, igual que el emisor, con su pinza, con la rosca, con el sitio para las baterías. Tenemos dos cables también para conectarlo a nuestra cámara o grabadora, una de ellas es mini jack y la otra es XLR. Y por último tendríamos el adaptador para poder enganchar el receptor o el emisor encima de una cámara. Los micrófonos que trae este kit son omnidireccionales. Esto quiere decir que a lo contrario de los direccionales captan el sonido en un ángulo mucho mayor. Tiene hasta 48 canales seleccionables para evitar captar interferencias. Tiene un rango de señal de hasta 100 metros sin obstáculos. Tiene un sistema de bloqueo muy útil para evitar cambiar la configuración sin querer. Funcionan con dos pilas AA y son bastante fáciles de configurar. Como veis es muy sencillo utilizarlo. Y el resultado sin ninguna duda es brutal. Pero funcionarán también en la calle. Para, para, para. Baja aquí abajo y suscríbete ¿eh? si no lo estás... Sí. Es una orden, porque si no lo haces vas a tener un año peor que el de 2020. Así que yo no me la jugaba. Ahora tú haz lo que quieras. No, es broma, os estoy tomando el pelo. A ver, pasaba por aquí para deciros que este cachito está grabado sin micrófonos, ¿vale? Directamente desde el audio de la cámara, al lado de la autopista, como acabaréis de oír ahora, para que veáis cuál es exactamente la diferencia. En algunos micrófonos, el hecho de tener un único receptor para dos emisores suele dar problemas. Así que ahora mismo vamos a ver qué tal funcionaría en este caso. Así que, Julen, ven, ven aquí. ¿Qué pasa? WhatsApp, amigo. Probando, probando. Uno, dos. ¡Se oye! ¡Ah! ¿Pero qué eres tonto? ¿Que me deja sordo, tío? A ver, a ver, no os peleéis, por favor, que vamos a dar muy mala imagen al canal. Vale, sí, tío. Fuera bromas. Vale, a tomar por saco. Uy. Vamos a probar ahora qué tal funcionan dos micrófonos a la vez para ver si nos entra ruido, perdemos señal o tenemos algún que otro error. Ahora sí hemos sacado el segundo micrófono de la caja, que lo de antes ha sido un montaje así un poco cutre para la gracia. Y vamos a ver si, si nos da algún error. Así que ahora... Me estaréis escuchando principalmente de este micrófono, el que tengo conectado, y ahora de este. Y hola, hola, 1, 2, 1, 2. Bueno, la típica prueba que se suele hacer siempre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Creo que sé contar, ¿sí? Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ah, no, 6. 1, 2, 1, dos a la vez. Eh, supongo que tampoco habría problema. Creemos que se escucha mejor desde un micrófono, desde el principal. No tenemos ni idea del porqué. El volumen no se puede regular desde el emisor, solo del receptor. Así que, en principio, de los dos debería de ir igual. La sensación que da es que de este primer micrófono se escucha como más alto que de este segundo micrófono. Teniendo en cuenta que la distancia del micro a la boca es la misma, y si no podemos regular la, el volumen desde el transmisor, solo del receptor. Así que, bueno, falta grave no, no sé, la diferencia yo no la he notado mucho, eh, la persona que me está ayudando sí, así que continuemos con la prueba. Vale, vamos con la última prueba, la de la distancia, así que me voy a ir hacia atrás poco a poco y voy a ir contando los pasos que más o menos calcularemos un metro por paso, ¿vale? Espero que... Este descampado me dé Para llegar hasta los 100 metros 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 y 10 Hasta aquí ningún problema O eso espero eh, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 40, va, bueno, no me da ni de palo Estoy muy lejos, pero bueno, giramos la cámara. ¿Me seguís? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Por ahí sí, me hacen la señal de que todo ok. Así que seguimos más o menos: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49. 52, 52, 52, 52, 52, 52, vale, bueno, aquí se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Eh, justo estoy al lado de un edificio que hace bastante ruido, pero bueno. Eh, os voy contando mientras doy pasitos en bajo, ¿vale? eh, Una de las razones por las que me he comprado este micrófono Era porque eh, la mayoría de los micrófonos inalámbricos tienen un alcance máximo de, de 50 metros Vale, aquí llevo 80 metros ¿Se me escucha bien? ¿No? Pues hasta aquí vamos a llegar Vaya, pues qué desastre en realidad o sea, yo diciendo que quería este micrófono porque tenía un alcance bastante mejor que el de muchos otros, y resulta que, que no llega a los 100 metros que promete. Así que, eh, punto negativo para el micrófono. Para terminar ya con el vídeo vamos a hablar de las conclusiones. Por lo general me parecen unos micrófonos muy esenciales cuando estamos grabando diálogos que me han venido muy bien y seguro que me vendrán muy bien para grabar lo que hago. Me parecen unos micrófonos de bastante buena calidad-precio, a pesar de que es un kit pues, bastante carillo. Sí que es verdad que he visto por ahí que se pueden mejorar metiéndoles otro micrófono en la misma conexión. Así que os pongo el enlace de ese otro micrófono abajo por si queréis el kit mejorado. El material se nota un poco plasticoso. Lo escucháis, ¿verdad? Por lo que no sabría cómo, cómo contestaría una caída al suelo. El tema de las baterías también eh, me ha decepcionado un poco. El transmisor ha aguantado bastante bien, pero el receptor, al tener dos antenas, supongo que consume más energía. Y la primera vez que estuvimos grabando me dejó tirado. Cosa que es muy fácil de solucionar cuando tienes pilas de repuesto para metérselos en cualquier momento. Una de las razones por las que me compré este kit, porque últimamente he visto muchas que van con baterías y estas baterías cuando se acaban no se pueden reemplazar. El tema de la distancia, bueno, para mí ha sido un poco decepcionante que no haya cumplido con los 100 metros prometidos, pero habéis visto hasta dónde me he ido y no creo que en ningún caso necesitemos tanta distancia. Aún así, es un punto negativo que tienen estos micrófonos. Si os ha gustado el vídeo, decírmelo abajo. Si queréis más vídeos acerca de micrófonos, pedírmelo abajo también. Si queréis que me calle, pedírmelo abajo también. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido un poquito, porque lo he intentado hacer lo más dinámico posible y sobre todo que hayáis aprendido un poquito más de lo que ya sabéis hasta ahora. Así que ya sabéis, nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca.